Bienvenidos. El objetivo del presente video es recalcar que las necesidades de las comunidades para llegar a un desarrollo sustentable, acorde a su realidad, son amplias. Es por ello que nos plantearemos elaborar nuevas alternativas que permitan llegar a la comunidad con el objetivo de conocer y compartir sus realidades y a la vez incentivar la importancia del medio ambiente y el cuidado de sus recursos. El papel del facilitador, extensionista o asesor como agente de cambio está inmerso en apoyar a las comunidades a través del aprendizaje, promoviendo la participación, la reflexión, el diálogo y sobre todo el cambio de actitud, fruto de la experiencia de todas las personas que están incluidas en el proceso, a fin de motivar, inducir y ser el andamio para construir, desde la realidad de los propios problemas, soluciones comunes. Los procesos de cambio en las comunidades rurales requieren de la participación activa de todas las personas, con enfoque de género, de manera organizada y, sobre todo, que permitan el empoderamiento en cada una de las actividades programadas en los proyectos de desarrollo. Dentro de los procesos de extensión, uno de los principales errores es el paternalismo, el mismo que repercute negativamente en la gente, ya que la hace dependiente de otras personas y por ende a toda una sociedad que se ve imposibilitada por la costumbre de que se les resuelvan sus problemas. Entonces, podemos decir que la participación comunitaria es el proceso mediante el cual los individuos adquieren un sentido de compromiso y responsabilidad con respecto a lograr su propio bienestar y el del grupo con cual se identifica. Gracias por su atención. Los invito a continuar con el estudio del MOOC sobre desarrollo comunitario.